Retornamos aquí a los Osobrosos, el programa que llegó para quedarse, señores. Recuerden suscribirse en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Twitter, como Telenor con D. o Vamos a una llamada que hay por ahí en el aire, la gente activa con nosotros. Hello. Hello. ¡Hello! Hello. Hey, hasta los mudos llaman aquí. Ah, Se ya, ya. cayó la llamada, señores, así que ya ustedes saben, suscríbanse si y activen la campanita. Seguimos con la noticia. Multa a Santiago Matías. El youtuber y empresario Santiago Matías Alofo, que fue multado este martes por los agentes de la Dirección General de Seguridad y Tránsito Transporte Terrestre DGT por circular en su vehículo sin poseer la licencia de conducir. Matías fue detenido cuando transitaba por la avenida Wilton Church en el Distrito Nacional siendo cuestionado y revisado por los agentes como, observa, como se observa en el video. Luego de ser multado por la DGC, Alofo que se disculpó en su cuenta de Twitter e indicó que nadie está por encima de la ley, por lo que dijo real, realizará el pago correspondiente a la multa vimos un video cir circulando de los donde fue detenido su Lamborghini que el, el carro que es de Batman Ustedes se acuerdan Batman sí. que él andaba en un Lamborghini negro ahí está Alofoque mira ¿no? ahí hay un metamensaje a los ciudadanos a los es una figura nacional internacional y sí. no in no intentó parece, eh, eh, hacer su influencia para darse sí. a conocer a los amigos decirle mire yo a los foques de un chance nada de eso y también los dominicanos siempre queremos darle golpe a los amén, traer la trompa y ¿no sí, ahí. Sí. ¿Me entiendes? Pero mire con la decencia que están tratando a las autoridades. Es un ejemplo, a los foques. Él siempre ha dicho que él no tiene problema con, con, con que la autoridad, cualquier tipo de autoridad que lo pare, ya sea la Policía Nacional o lo, la, los amén, dije sé. Si un amigo mío y si él está mal, por el casco de una vez, no un llamáis a todo el mundo. A todo el mundo. Oye, yo soy que yo que papá que yo, creo, que yo, creo, que yo, creo, que yo Ahora, Señores, que la persona está mal. Yo vi varios videos, la gente criticando. Santiago Matías es un humano que ha tenido éxito en lo de él. Y si no le puede poner a cual al presidente. Oye, al presidente se le puede poner una multa. Sí. Claro. A cualquiera. Y a cualquiera se le puede quedar un documento. Eh, de identidad, como la licencia, la cédula, cualquier cosa puede quedársela usted en la casa. Claro. Eso no hay problema con cualquier eso. funcionario, vea, es una influencia, miren. Sí. ¿Eh? Sí, con, con la, las sí, autoridades sí. de vacuna de, de gobierno, porque influ eso se llama ser influencia. Una pregunta, ¿Eh? la pregunta, yo que soy medio bruto. ¿Por qué no están utilizando a, lo, a los otros artistas, a los otros productores de televisión que siempre se la han querido dar, que ellos sí los Ajá. otros no? Porque no, no, no dan para meterse eh, a los barrios. Eh, ¿Cómo? No tienen Luis Nicol Porán es uno, que eh, yo no lo he visto eh. en los barrios. ¿Qué ha pasado lo, con lo, Luis lo, lo, Los popis, los no, ochizantes. No, no, no, los hochizantes, los, los hochizantes, hochizantes, hochizantes, ah, ¿eh? vámonos, Los albermenas. Sí, lo, lo, lo lo ¿Eh? Los común. Los roberticos. Los robertillos, robertillos. Los que, que yo no que lo, saluda lo he visto con la la abraza a la gente con la mano así. Y también con el tema de las armas de fuego. Tampoco lo he visto. Claro, sí. la, la gente común. Que el gobierno anterior lo tenía fijo uh, ahí Claro. En sí, sí, En eso tenía fijo. Los sangre azules, le sí, dicen los a Los sangre azules. Le... Yo no los veo ahora. No, ¿qué? Sí. Bah, eh, eh, ese mismo, el Carlos Durán, tiene que salir Durán? también. Yo no damos lo he visto Carlos Durán. Damos falta de efectivo. O, o los es? pobres. O influencia, ¿Qué? será, será influencia. de influencia. O es que ellos no llegan donde... Llega los pobres hermano. No tiene los teléfonos de ellos. ¿Tiene? Atención, milagro. Quisiera Todo que te dé una vueltecita. Boca por de piano, que le gusta criticar. Ay, ay, ay. No A he milagros. visto boca de piano, amigo mío. No lo he visto. A la diva, yo quisiera que se dé una vuelta también. y no lo, lo que no hemos visto. Boca de, boca piano. de piano. Carlos Durán. Carlos Durán, dos. Luis Ni Corporal. Luis incorporado, tres, Cherry García. Cheri García. Uah, que viven criticando. Ay, en las redes. ay, ay, ay. Los cri ay, lo que ay. critican. Que viven hablando Buche en las redes. Paran hablando Como de mismo, los deportivos. Ninguno lo he visto. Ninguno. Guay más van cuatro, Guaymaban, vamos a dar diez. Vamos a vamos a dar diez. ¿Dónde está Joachis Santos? Jorge Jorge Santos, Santo. Albermena, Albert Albermena. Robert Tico. Aquí le correa. Aquí le correa. El boli. El boli. ¿Dónde están? ¿A dónde? Eh, ha acudido el llamado al boli. ¿A dónde? ¿El barrio tuyo, Villalobos? ¿A dónde? Yo adol. no lo he visto. El boli, ah, no se han hecho sentimientos. Aquí tiene en la un red. defensor, aquí tiene un abogado. Sí, sí. Villalón, Espérate, su abogado. el boli. No, no, no, no, no, María Chibuda. María Chibuda. Van ocho. El, ¿Cuál el es El doctor Natra? El doctor Natra. El doctor siempre. No, no, doctor Natra ya los focos, Es lo mismo. Sí, sí, el doctor Natra es un muchacho bien. El tipo es. ¿Cuál es más? ¿Cuál es más fácil? ¿Eh? ¿Eh? Carlos Montequiu era loca, Nada más sirve para estar diciendo Además, eso. el mundo artístico, señores, los bachateros, ah, los Karin. merengueros. ¿Qué ha aportado Karin a Mú abajo? Que Karín, que le gusta hablar de millones, como que está hablando pero de millones. Pero yo mil quiero pesos, que usted me no digan, no espérense, oigan, vámonos más lejos. ¿Dónde están los artistas de este país? Ajá. ¿Dónde están los merengueros, los bachateros? Los reggaetoneros de arte. Los artistas de la provincia de Duarte... Motivando los barrios aquí... ¿Dónde están? ¿Dónde está Don Miguelo? Eh, ver, eh, eh, eh, eh, ¿Dónde eh, está? Eh, pero él es la no, cara aquí, principal no, no, de este pueblo... Aquí, ponme, aquí, ponme aquí, ponme aquí a mí ¿Eh? solo... Ponme aquí... Oh, pero ven, acabo de hablar con nombre y apellido... Eh, eh, eh. Miguel Valerio... Cariñosamente, artísticamente... Don Miguelo... queremos Vamos a, a motivar a la gente a la vacuna... Que eres una persona... Que tiene muchos seguidores. Vamos para el Madrigal. Ahí vamos a gestionar eso. Con Salud Pública, la iglesia del Madrigal. Que es tu barrio. Claro, o cualquier barrio. La Catellana, Rabo Chivo. Sí. Don, Miguelo. Don Miguelo. Vamos arriba. Y ya que estamos trabajando. Eh, también Henry Hierro. Henry Hierro. Claro, Henry Hierro. Henry, Henry, Henry, Henry, Henry Martínez. Henry Martínez. Cabrón, que no, Henry, no se deje. De, ver. Hey, come hey, de hey. nuevo. Come, come de nuevo. Sí, hey, sí, hey, sí. Cómo de de nuevo. Cómo de nuevo. Que ya que a mí no me gusta salir que hable ahí. Elvis Martínez, el camarón. O oh, el jefe, ¿cómo es El jefe. Cámbiate la sede, ¿la fue? ¿Eh? paparroca que es animador de él, que te quede cerca, Martínez. Que venga a San Francisco a motivar a la vacunación, que es tu pueblo. Claro. Que te apoyó en la piscina de tu Impul. Cuando, cuando, tú... cuando tú cantabas todos los domingos. Vengan, señores. Dios Mar y la mala.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 un video, busca a Dios video. Manden fotos, foto. claro, porque uno no sabe. No es bueno, no es bueno, ya los gigantes están haciendo su parte. Y que vayan ahora a colgársele a los gigantes, eso como, como que nos suma, no suma, porque ya ellos como gigantes están haciendo su parte. Es aparte de eso, que hagan un trabajo aparte. Claro, aquí más? más. Esteve, también. Jacqueline, Jaqueline, Jaqueline, Jaqueline, Jaqueline, Jaqueline, Jaqueline, Esteve. ¿Eh? Aquí en Junta Central, aquí le caen más nombres a la gente. Señores. Jacqueline Jaqueline Esteve. Por favor, motivar. No es de aquí, de Tenares. No es ni de Tenares. No es de Blanco arriba, Tenares. No, hay vive ahí, pero Chicho es de, de allá, son unos, unos morenos de para allá. Claro. ¿no? me fue el nombre. No sé, voy pues, Chicho. No. De la capital, para sí, allá. Lléjalo para allá. Oye. <risa> Otro más, la gente de influencia. De, de, de aquí, de influencia. Que motiven. Pero un no video. No lo vale. lejos. Los diputados de esta provincia, ¿dónde están? Vamos a estar la política un poco. No, no, no, pero ¿dónde están? Espérate, espérate. Ni los regidores de aquí no los he visto tampoco. No, no, no. no. Oye, vamos las celebridades, que aquí faltan más celebridades. Vamos, mal, vamos a buscar. ¿no? Vamos a buscar. Ahí está, mencionamos los hierros, Willy, Henry, sí, ya que me... son personas que tienen muchos seguidores. Vamos sí. arriba, Miguel, Diomari, Diomari, Nash, la abogada. Nash, abogada, sí. Por favor, Nash, a tu pueblo que se vacune. Jacqueline Esteves, ¿cuál más? Ayúdame. Hay mucha, hay mucha, hay varios, hay varios. ¿Ya los una peloteros lo hicieron de aquí? Sí, lo de aquí, Hansel Alberto. Claro, están, todo eso. Están activos. Están activos en la Grande Liga, los peloteros. ¿Cuál cuál otra jóvenes, ¿Cómo están? ¿Cómo, ¿Cómo están, amable? ¿Todo bien? Yo sí. me asusto. No, más muy más bien, más. bien, no, pero. Gracias. Okay. Yo. No, mira, Néstor y los de eh, allá, los demás jóvenes, que están eh, en el ese principal: Jorge, Luis y mi hermanito Angel. Eh, los gigantes, e incluso, hoy, estaban arreglando una gorra y una camiseta para claro. que fuera vacunarse. Y en medio bono, abierta. y medio bono también. Entonces, eh, eh, es cierto, aquí la parte artística, a nivel general, eh, no, no, no, no ha sido presente. No, no, ha, no ha estado motivando a los jóvenes, a, a los jóvenes, mayores. Eh. La misma Nasla, como tú dices, que ella siempre vive, ¿entiendes? Donde dice fue, que la invitan, bueno. entonces, no sé por qué no se ha motivado. Deberían hacerlo con nuestro pueblo, nuestra provincia. Entonces, no entiendo. De verdad que no. Claro. Entonces, eh, como tú dices también, lo que más critican, el mismo es compañero mío de trabajo, Fausto Mata, Boquepiano, eh, hablando a nivel nacional, ¿por qué no ha salido? Si es un, un, un criticón y de que alguien hace algo, sea político o artístico. Y también al mismo a focos que le cae encima, acaba que a los focos hace algo. Entonces, ¿por qué, ¿por no, qué habla de, de, de a lo no toma la iniciativa también de motivar a su gente de la sursa, la gente de la Duarte, donde lee de allá de Villacón? Claro, no es así, es así, amable. Y don, eh, don Miguelo también, Don Miguelo, mi hermano Don Miguelo, que es mi amigo full, entiende No claro. sé qué ha pasado.